Una cosa que suelo decir a la gente es que yo puedo sacarle un libro, un buen libro a cualquier persona. ¿Y cómo puedo asegurar eso? Pues porque es muy sencillo. La clave para enfrentarse cualquiera a la escritura de, de un libro, de un texto cualquiera, es no juzgarse a sí mismo. En general la gente se bloquea porque quiere ser igual que William Shakespeare, eso le pasa mucho a la gente que ha estudiado filología y sabe demasiado, el exceso de cultura es malo, pero simplemente hay que dejarse llevar, porque cualquiera que quiere escribir un libro primero ha leído, mínimamente, cualquiera sabemos hablar, no es como la música que sabemos o no sabemos, entonces simplemente se coge un folio y escribes lo que te va saliendo, escribes lo que te va saliendo y cuando acabas de escribir un folio, dos folios, tres folios, ¿qué haces con ese folio? esto es muy importante ¿Qué haces con ese folio, no lo lees, no lo lees, quizás nunca, no lo lees y conviertes en un hábito eso, coger un folio y escribir un poco lo que te dé la gana. Puedes hacer cualquier tipo de ejercicio, como yo sugiero en el taller que, que dirijo, que es por ejemplo, te pones un tema, te inventas un personaje un niño, en lugar de llamarse Javier, como me llamo yo, lo llamo Luis. Lo escribo en tercera persona y me imagino la muerte de mi primera mascota. Es decir, doy un tema para escribir ese, ese cuento que puede ser el principio de un libro. Y una vez que lo he escrito, tampoco lo juzgo. Por eso es ideal y muy interesante que haya una persona ajena que te dé su opinión. Una persona ajena que te quiera. Jamás escuches a nadie que te dice que te has equivocado. He oído hablar a gente que va a talleres, a talleres convencionales, el mío es, es diferente, que les critican, que le dicen eso no se escribe así, un micro relato no puede ser, tiene que ser humorístico. Mentira. Nadie tiene derecho a hacer un juicio supremo sobre un texto, porque un libro, un texto, es como un hombre andando de espaldas. El escritor... Escribe como andamos de frente, como si yo andase ahora mismo hacia la cámara pa, pa, pa, pa, pa, y me voy acercando a la cámara. Y voy viendo la cámara y me voy acercando a la cámara. Pero a mí vosotros me leéis desde atrás. Entonces, veis cómo muevo los zapatos, si tuerzo una pierna, si no la tuerzo, si muevo las caderas, el culo, si la espalda para adelante. Entonces, lo que sí que se puede enseñar en un taller, como en ballet, es poner el talón así dobla la rodilla de tal manera, sube más el hombro, baja más el hombro, pero ¿qué sucede con eso? Sucede que aprendes a andar, a escribir, de una manera que no es la tuya. La clave es andar con naturalidad. Y entonces, lo único que puede hacer realmente un consejero literario, que es así como me autodenomino, es, no, es, no es mirarte de espaldas y decirte, es cuando vas avanzando hacia mí, animarte, transmitirte mi seguridad, decir, ven hacia acá, lo estás haciendo muy bien, quiero que llegues, cuando llegues va a haber un libro. Y luego, por supuesto, hay un proceso de edición del libro, que es un trabajo de editor, que es un trabajo diferente en literatura, porque la literatura es arte y es artesanía, y la edición ya es más artesanía, y entonces en esa artesanía, como en un montaje de cine, se pueden cambiar cosas. Se puede poner una parte del paseo antes o después, se puede poner un close-up, se puede cambiar el color, pero la clave es saber que tú cuando escribes un libro eres un hombre que anda, que anda hacia adelante y quien te lee te ve desde espaldas. Y más exactamente, no eres un hombre andando hacia adelante, eres una mujer andando hacia adelante y la mirada del lector es la mirada de un hombre mirando a una mujer que es algo fascinante y en el fondo la base de la historia de la humanidad.